Tenemos que explicarte tres cosas que han ocurrido en la última semana y que definirán este año 2021 en Venezuela. Siéntate con calma, invita a tu familia, suscríbete para recibir más contenidos y comparte porque vamos a tratar la actualidad como si le hiciéramos una autopsia. Pero una autopsia, algo que está vivo todavía, que es el país. Esto es en serio. <música> Esto es en serio, ella está en semana de cumpleaños y es Naki Soto. Y él es Luis Carlos Díaz. Miren, por nuestros capítulos más recientes, hemos recibido comentarios muy buenos y también presiones. Recordemos que no hay libertad de expresión en Venezuela y dentro del silencio impuesto, no toda la gente que se incomoda con las críticas está en los organismos censores del Estado. También están entre quienes están forzando negociaciones políticas. Como nuestra libertad condicional no es algo con lo que podamos jugar, pero tampoco somos el centro de la noticia, queremos analizar varias cosas que ocurren actualmente en Venezuela y le daremos algunos giros para entenderlas mejor. Empecemos entonces y vamos con la primera noticia de esta semana. ¿Qué pasó en la ONU? En Ginebra ocurrió la 46 sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es un espacio importante porque es un foro mundial que evalúa el desarrollo de los derechos humanos en el mundo y tiene tanto las relatorías especiales por temas como misiones especiales por países para ayudarlos a garantizar estándares de dignidad. ¿Por qué Venezuela está allí? Es una pregunta que detona en la cabeza de todos los venezolanos y es porque ganó la elección. ¿Y por qué la ganó? Pues porque los otros países de la región no participaron y cuando uno de ellos quiso hacerlo ya era tarde. Además recuerden siempre que la ONU no puede ser un club de buenos países nada más porque esa no es su estructura. Así que entiende la ONU, que la participación de los estados forajidos y criminales en esos foros son una oportunidad de obligarlos a ser coherentes. Ah, es una de las demandas y creo que en esta oportunidad quedó probado por parte de varios países. Pero queda claro que estos regímenes tan cuestionados se ponen de acuerdo, hacen diplomacia común y van a ver, ganando espacios para poder defender su perspectiva sobre el poder. Sí, los bichos malos hacen diplomacia de alto nivel. Entonces sabotean, retrasan, manipulan, pervierten los principios que dicen defender y todo eso ocurre también en la ONU. Pero por eso está allí Rusia, que es homofóbica, y por eso está allí China, que es un país que todavía esclaviza gente. Así que esta mezcla de países lo que hace es que van ganando espacios, y por eso es importante que dentro de la ONU se siga debatiendo sobre derechos humanos en Venezuela. Pero eso no significa que ganen el digamos, pueden ganar debates, van ganando espacios, pero eso no significa que deja de ser cuestionada su manera de hacer política, su manera además de hacer diplomacia, donde siempre hay como una suerte de amenaza velada de por medio, y por eso además es que se le hace seguimiento a su trabajo. ¿Cuál es la ventaja que el mundo sigue avanzando, que los estándares de libertad de expresión, de derecho a la vida y demás avanzan en países con democracias modernas y la ONU justamente sirve para poder empujarla. En este consejo entonces pasó la actualización de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, para hablar del trabajo de su equipo en Venezuela. ¿Y qué dijo Naki? Mira, Michelle Bachelet eh, dijo cosas importantísimas. Mencionó este tema de las presiones y de la coacción sobre... Medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y sobre organizaciones que trabajan con la ayuda humanitaria, utilizando como caso emblema el del equipo de la ONG Azul Positivo. Cita textual de Michel Bachelet, dijo, al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del... Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Esto es fundamental, porque mientras muchos hicieron silencio, mm. resulta que ahora Michelle Bachelet sí dice públicamente que estos trabajadores humanitarios estaban dentro del plan acordado con la propia Naciones Unidas. También agregó un dato importantísimo, que por alguna razón el régimen pensó que pasaría por debajo de la mesa, que fue la masacre en la Vega, L.C. Eso tuvo de verdad una... una importancia fundamental, tanto en el discurso, en el, en el informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, como en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Eh, la enorme cantidad de ejecuciones extrajudiciales en el marco de procesos policiales es una variable que alarma a todo el mundo que trabaja con derechos humanos y esto, esta masacre de la vega que ocurrió en el mes de enero cuando Bachelet la incluye en su informe de marzo, lo que también indica es que está trabajando de manera muy muy actualizada y no se está quedando solamente con cosas que pasaron hace mucho tiempo este episodio fue presentado tanto por las autoridades como por algunos periodistas de sucesos como si fuese una suerte de mm, resistencia a la autoridad enfrentamiento entre bandas la limpieza de bandas criminales entre el Paraíso, la Vega y la Cota 905. Y esto en realidad ha sido reportado como una masacre de personas que estaban en muchos casos dentro de su casa y fueron ejecutadas extrajudicialmente. Por eso es importante la valentía de las ONGs que no se han quedado calladas y los periodistas que se hicieron su trabajo investigando qué ocurrió allí. Yo voy a agarrar una pestaña de lo que acaba de decir Luis Carlos porque es sumamente importante. Hay periodistas en Venezuela que están... Están trabajando a favor del poder a favor de las policías en fechas recientes hubo todo un suceso alrededor de una guacamaya amarrada en la cesta de una moto se armó todo un escándalo sobre esto lamentablemente al señor que conducía la moto se lo llevaron preso sin investigar sin sin principio de inocencia y a este señor lo sentaron a grabar un video al cierre de esta historia para decir que le había pasado buenísimo en su detención. Que a él le fue chéverísimo con la PNB y que qué bueno, gracias pana, que la vida continúa. Una cosa de verdad que llama poderosamente la atención porque es absurda, sencillamente absurda. En los informes de la ONU y la misión de determinación de los hechos también se ha recogido cómo obligan a las personas detenidas a grabar videos en los que tienen que decir que todo estaba en orden, que fueron bien tratados, y además las tomas las vuelven a hacer una y otra vez hasta que se diga exactamente lo que el poder quiere. Así que como esto ha sido documentado y reportado, las víctimas por lo menos saben que esto puede ir subiendo a distancias superiores. Pero no habló solamente Bachelet. En el marco de este consejo, también habló el nuevo informe de la misión de determinación de los hechos. Marta Baliña es la que preside esta comisión. Una de las, de las grandes... Aportes que hacen esta oportunidad Es hablar del concepto del enemigo Interno y cuánto Poder ha ganado dentro del Discurso chavista Este asunto de no, Ya no se trata de pensamientos Disidentes, de pensamientos que no Están de acuerdo, sino que Permanentemente hay un enemigo Al que tienes que acabar Lo que va reduciendo Estrechando severamente El espacio cívico, no hay manera Efectivamente de encontrarte con aquel que no piensa Como tú si lo entiendes como un enemigo Si no está dentro de tu misma línea de discurso Sí, en las sociedades democráticas y libres la gente puede disentir, puede pensar distinto. En sociedades totalitarias o autoritarias siempre se cree que hay un enemigo externo que quiere acabar contigo. Siempre hay un imperio, una conspiración y entonces quienes se oponen a ti internamente los empiezas a considerar enemigos internos. Son agentes del imperio, son apátridas, son personas que trabajan con una agenda distinta a la del sistema que impera y esto ya está recogido y reconocido por este informe. Pero también se habló de los procedimientos abiertos que tienen estas personas, estos disidentes políticos, y también de los juicios que son detenidos o negados. ¿Qué significa esto? Que se utiliza el proceso judicial para castigar a la gente. Así es. decir, es. no es que te juzgo y te castigo, es que ya el hecho de juzgarte hace que tus libertades estén restringidas, que tu juicio sea eternos, que puedas tener privativa de libertad o privativa de, de distintas cosas en tu vida diaria y ya eso constituye una condena. Así que el reconocimiento de esta pésima práctica en la que el poder le dice a los, a los organismos internacionales tranquilo que este caso está en marcha, tranquilo que este caso se está discutiendo en tribunales, ya esta gente entendió que no, que estar en tribunales es una manera de castigar a la gente. Ambos informes, en definitiva, dicen que la situación en Venezuela ha empeorado. La actualización muestra con claridad que las variables críticas que se evalúan del régimen venezolano, han empeorado. Tenemos menos libertades, nuestros derechos son más vulnerados, tienes una narración oficial que es mucho más cínica de la que ya se ha registrado lo suficiente para que la reacción oficial haya sido profundamente peyorativa versus estos discursos. Sí, y en este caso, cuando se dice, por ejemplo, que los juicios se le alargan o, o se condena a la gente con procedimientos, pues bueno, en algunos casos hay gente que no puede trabajar o no puede salir de su casa o de su estado. Pero es que hay gente que está encarcelada y se queda encarcelada. Y un caso reconocido por la ONU fue la muerte del indígena Pemón, Salvador Franco. A Salvador Franco lo dejaron morir en la cárcel y murió desnutrido y con tuberculosis porque le negaron tratamiento médico. Eso pasó y luego fue que liberaron al resto de sus compañeros y lo enviaron de vuelta a su casa nuevamente con libertades restringidas. Pero ahí justamente se demuestra que el procedimiento judicial atenta contra sus libertades. Por eso, Naki, es que se molestaron tanto. El diagnóstico fue no durísimo. increíble la reacción del Estado venezolano. El canciller de Nicolás Jorge Arreaza dijo de una vez que ellos iban a revisar la relación con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, porque al parecer el país o es como ellos los narran o no es. Sí. Por eso, aunque se haya hablado de la persecución que hay contra defensores de derechos humanos, periodistas y políticos, fue importante que en el espacio de la ONU no solamente hablaran los estados, sino que también, por ejemplo, habló Marino Alvarado de la organización Provea, hablaron otros defensores de derechos humanos venezolanos y habló incluso una política, porque María Corina Machado utilizó el espacio de palabra de UN Watch, una organización que tiene eh, interlocución en la ONU, y habló. El problema del lenguaje de María Corina es que no se ajustó al espacio diplomático donde estaba. Así que no hizo el discurso memorable que logró frente a Hugo Chávez sino que gestó un discurso en sus términos regulares, con sus palabras difíciles además de traducir para algunas misiones diplomáticas, si no le ha seguido la secuencia a este estilo de discurso que definitivamente dice muchas cosas sobre el país pero no el lenguaje diplomático Sí, porque sobre todo para lograr incidencia en esos espacios hay que trabajarse según se dicta la norma, tienen sus propios, sus propios lenguajes y sus códigos. Pero ojo, Michel Bachelet habló de las elecciones en Venezuela, lo que nos lleva entonces a debatir si son la ruta para este año. Porque alrededor de este tema, Naki, hay teorías, intereses y muchas agendas. Por eso es que este es un tema que está pasando por debajo de la mesa. <risa> ¿Que no hay una estrategia conjunta entre distintos sectores políticos en Venezuela? Eso es lo que está pasando por debajo de la mesa. Y por eso se duda, ¿van a ir a elecciones o no van a ir a elecciones? ¿Importan las condiciones para ir a elecciones o no? ¿La situación del país va a cambiar algo escogiendo alcaldes o no? ¿Es legítimo un CNE que será nombrado por una Asamblea Nacional tan cuestionada? ¿Y a quienes negocian les basta solamente un cupo de los posibles ocho rectores del CNE para decir que esta va a ser una mejor elección que las anteriores? ¿Se puede despreciar la importancia de las presiones internacionales para que el chavismo haya cedido algo? ¿Será que podremos pensar en una oposición unida que pueda manejar dos terrenos de juego a la vez como estrategia? ¿Se puede seguir presionando y al mismo tiempo negociando condiciones que nos permitan llegar al plano de lo electoral? Esas son las dudas que pasan por debajo de la mesa y no tiene por qué ser una rendición ni tiene por qué ser una guerra entre fracciones, que es lo que parece que está pasando en este momento, sino que hay que pensar cómo la oposición durante este año ejecuta una estrategia donde sea coherente participar y presionar. ¿Por qué hay que decirlo en voz alta? Porque... ONGs como Súmate ya han declarado que de los 75 precandidatos a las rectorías del CNE, el 53,3% son militantes del PSV, son militantes del partido de gobierno, lo cual es una locura. Ya per se viola la, la ley, hay gente que ya ejerce los cargos, eh, ahí hay... Cuestionamientos de todo orden, pero si ya están violando la norma en esta primera etapa, ¿qué pasarán adelante? Estos temas seguirán pasando por debajo de la mesa en las siguientes semanas hasta que el chavismo decida a quién pondrán. Ellos como rectores del nuevo CNE, porque no lo están nombrando los partidos políticos opositores, ni las ONGs, ni las organizaciones civiles que están tratando de participar en este espacio. Es sencillamente el chavismo frente a las presiones que recibe de organismos internacionales. Y hay una agentamentazón que también tendrá sus razones por debajo de la mesa que dice no importa, aunque no haya condiciones, aunque sea una infamia, los rectores que estén preseleccionados contra todo pronóstico hay que votar, hay que rescatar el valor del voto, aunque no haya incentivos, aunque usted no tenga un candidato que lo motive, que diga, sale y vale, yo voto por este, este es mi gallo. Aunque usted no tenga esa posibilidad, vota porque sí. Como esa discusión no está clara, planteamos entonces que las mesas de diálogo y negociación sean internamente entre las oposiciones. Con esto entramos a la segunda noticia de este En Serio. Los jóvenes que han volvido a Venezuela porque han visto la prosperidad de la revolución. No, ustedes tienen que ver un trocito de esta declaración tan nefasta. Hoy la juventud que ha salido de Venezuela por alguna razón y que ha volvido es testigo tangible de que solo es posible en revolución. ¿Qué dijo este diputado? que han volvido a Venezuela los jóvenes y son testigos tangibles de la prosperidad de la revolución. A ver, afuera hay 6 millones de venezolanos. ¿Cuántos venezolanos de verdad han regresado al país? Pues en el marco de la pandemia, la cifra más alta que se ha reportado es la de Human Rights Watch, que dijo que eran 130 mil venezolanos los que regresaron por la pandemia. De 6 millones, 130 ,000. Sin embargo, ojo con esto, porque Maduro dijo que los que se habían ido del país eran apenas 600 mil según cuentas del INE. Y los que han regresado son 300 personas gracias al plan Vuelta a la Patria. Esto lo dijo el 21 de enero exactamente y lo mostramos aquí en pantalla. Leo una cita textual las palabras de Nicolás. De la ola de migrantes que se fueron después de la guarimba, así llama él, a las protestas violentas, en 2017, 2018, 2019, calcula el Instituto Nacional de Estadística que eso puede llegar a unos mil venezolanos. Después dice lo siguiente. La mayoría de ellos, de acuerdo con el estudio estadístico que tenemos, han regresado. Casi mil venezolanos por el plan Vuelta a la Patria han regresado. Ahora... ¿Por qué Carrizo nos importa lo que diga Maduro? Por una razón, porque él ha sido desmentido por su propio aparato de propaganda. El Minci publicó el 17 de febrero con el plan Vuelta a la Patria cuáles habían sido la cantidad de personas que regresaron al país. Agárrense de algo, mil venezolanos. Todo este aparato de propaganda que muestra vuelos que van y buscan venezolanos en Chile o en Ecuador y les hacen las historias diciendo que le han pasado mal, que tienen que regresar y con todo eso mostrar dentro de Venezuela, que afuera están siendo maltratados todos los venezolanos, que son despreciados todos los venezolanos. Es terrible porque la revolución surfea en la ola de la xenofobia continental, la alienta como para decir a los migrantes, ven, ven que en socialismo son felices. Y todo eso se ha armado por 23 mil personas. Epa, de 6 millones de migrantes. No, es una locura, LC, porque además es una cifra que se sigue alimentando. Ellos lo saben, lo saben los países de la región. Una de las cosas que pareciera siempre despreciar el poder es la importancia que cobra una diáspora de esta dimensión para la región en plena pandemia. Los desequilibrios que puede generar una cantidad tan grandota de gente en otros países que no están preparados para gestionar su presencia en pandemia... Hace que la atención sea distinta. Pero es que además, este movimiento migratorio es normal. La migración no es una cosa unidireccional. La gente puede ir, venir, volver a irse a un segundo país, probar proyectos migratorios. Algunos funcionan, otros no. Agarras aire, visitas a tu abuela, te vuelves a ir. Esto es un flujo que va y viene. Y evidentemente, si han regresado 130 mil personas en el último año, muy probablemente, una cifra similar o superior, vuelvan a salir. ¿Y por qué? Porque las condiciones de vida siguen cayendo en muchos rubros. También porque los familiares afuera han podido acomodarse un poquito, su situación ha mejorado y ya hay cierta logística para recibirlos e integrarlos. Ok, pero volvamos al cosa este del volvido, al mequetrefe este. Cuando este hombre habla de prosperidad, ¿a qué prosperidad se refiere? ¿De, ¿De qué carrizo se supone que está hablando? Yo creo que se refiere a las burbujas económicas. Y es porque también muchos de estos diputados empiezan a tener un nuevo estándar de vida. Algunos cambian de carro, cambian ah, de casa. porque em ellos son la nueva élite. Empiezan a mostrar a los escoltas. Algunos de ellos creen que prosperidad es hacer negocios con la gente que ya no puede meter los reales en Estados Unidos o en Europa. Entonces, como ve cuatro cafés nuevos, una franquicia, una cosa ya, dice, bueno, esta es la prosperidad. Mosca, ahí también hubo un poco de estupor. Y con esto quiero decir, este hombre estructura muy mal su frase, y dice, ha ah, regresado a la prosperidad, guapa. Y ahí no hubo aplausos. O sea, ahí hay también como un coto para lo que estás dispuesto a apoyar por muy rimbombante que pueda sonar, por mucho mecate que quieras jalar, es peluísimo hablar en este momento de prosperidad económica en Venezuela. Cifras reales. El índice de libertad de empresa dice que en 2021 seguimos tan mal como en el año 2020 y peor que en 2019. El índice de libertad económica nos posiciona por debajo de todos los países del mundo, LC. Y solo por encima de uno. Cuba. Los camaradas de Corea del Norte. Caramba! Porque resulta que lo que ocurrió en Venezuela no es prosperidad, sino que el Estado dejó de centralizar algunos procesos, dejó de perseguir temporalmente a un grupo de empresas, pero aún el país sigue sin un marco jurídico, ¿no? aquí? Sin Estado de Derecho, sin instituciones, sin presupuesto, sin nada que permita prever que esto va a cambiar en el... Corto, mediano, largo plazo, en ningún momento, pana. Y sin instituciones para poder trabajar o para poder inver invertir de forma segura, todos los que lo estamos haciendo en Venezuela lo estamos haciendo ante mucho, mucho riesgo. El mayor riesgo que tiene cualquier país de América, porque es que incluso en Cuba, hoy, hay mejores condiciones para invertir que en Venezuela. Y además en Cuba si hay gasoil, porque para allá lo están mandando. Con esto entramos entonces en la noticia 3. Entramos en la noticia 3 y deberíamos apagar las luces porque esto se pone tenebroso, el aumento de casos de coronavirus con la malvada variante brasilera, la variante P1. Aunque no estemos en Halloween, lo que tenemos es el resultado de un carnaval que salió mal. Después, Pero no les da la gana de decirlo en voz alta, les sé. Y ahora todo el mundo que se contagió en carnaval de repente es culpa de la variante brasileña, la cepa, como le llama Nicolás. Y qué mala es la cepa, chico, que ahora es, porque la han acusado de todo, de altísima peligrosidad, como si fuese una malandra, de, la, de letalidad no hablan nunca, ¿ah? porque es muy gracioso. Aquí se contagia y se contagia y se contagia y se contagia gente, pero no mueren. Los casos de los, fallecidos, de los fallecidos reconocidos siempre siguen siendo muy poquitos. ¿Por qué? Porque siguen sin hacer suficientes cantidad de pruebas de antígenos. Y este tema entonces hay que abordarlo con la suficiente responsabilidad del caso, como ha sido a lo largo de todo este año en En Serio. De hecho, pueden ver una edición anterior que hicimos sobre los 10 errores sobre coronavirus en Venezuela. Pero hay un punto aquí, y es que muchos contagios, y muchas muertes no han sido reconocidas porque oficialmente no le hicieron la PCR o no llegó a tiempo o la persona falleció y los resultados nunca se los dieron. Así están amigos nuestros, familiares nuestros que lamentablemente han fallecido. No cuentan en las estadísticas oficiales, no se ven, no se habla de ellos. Pero... Si dicen que hay X cantidad de casos de la cepa brasilera, sin decir dónde están haciendo el estudio genómico para esas pruebas, cuántas pruebas PCR diarias se están destinando para hacerle el seguimiento, porque son estudios además más profundos, más costosos, que se hacen en muchísimo menos laboratorios en un país que tiene controlada la información. Entonces están ante un acto de fe, le están diciendo a la gente que aumentó el contagio, Culpando una cepa extranjera que evidentemente puede estar rondando en Venezuela como cualquier otra cepa, cualquier otra variante, variable, pero en este caso lo que no hay es trazabilidad. Y lo que no quieren aceptar es que fue inducido la movilidad de carnaval. Se le dijo a la gente, salga y celebre. En una semana flexible, los carnavales bioseguros, era como si la gente llevase una mascarita y encima le ponía la mascarilla y un gorrito y unos guantes y una cosa, una estupidez porque nadie en la playa andaba con mascarilla, por obvias razones, nadie se iba a quemar la cara con una mascarilla, con un tapabocas, tapándole la pantorrilla. Jóvenes, Venezuela de verdad era el peor país al que le podía llegar una pandemia. Nuestras condiciones previas ya nos hacían un país bastante débil para soportar una cosa como esta. Solo nos salvó tener una economía así de destrozada. No solo los 6 millones de personas que tenemos fuera, sino una economía tan destrozada, la enorme escasez de gasolina, además, ayudó y de manera notable en la poca movilidad y contacto que tuvimos para el desarrollo de la pandemia originalmente. Pero en Carnavales 2021 la cosa fue distinta. Lo que estamos diciendo de manera indirecta es que lo que está ocurriendo en Venezuela es normal dentro de la historia de la epidemia en toda la región. La epidemia, penaliza, castiga la movilidad. Mientras más gente se mueva, mientras más gente intercambie, mientras más espacios públicos haya donde la gente comparta, o más reuniones en casa entre familiares pero que en realidad tienen círculos distintos, más aumentan las probabilidades de contagio. Eso en Venezuela estaba contenido por crisis económica, basta que lo despiertes un poco y se te vuelve a ir de las manos. Querer culpar a otras razones y no que no tengas bien hecha la trazabilidad, la vamos a decir, las pruebas necesarias, el seguimiento de casos, es no ser responsable con lo que ocurre. Y ser responsable, por ejemplo, es dar cifras. Mauro Zambrano, quien es líder sindical de trabajadores de hospitales en Caracas, ha dicho que el Hospital Clínico Universitario tiene apenas 23 camas de terapia intensiva. Y de esas 15 son para COVID. 15 en un centro que debería tener más de 100 el Hospital Clínico Universitario. Pero... Si es por cifras, tenemos unas mucho más serias y es que según el Índice Global de Salud, nosotros estábamos tan raspados como el Índice Global de Libertad Económica. Okay. Estábamos en el puesto 176 en el año 2019 ya, y además estamos raspados en todas las variables evaluadas, LC. Sí, exacto. Entre no, nosotros, no es lo que nos parece, es lo que se mide no vale. exactamente. Entre nosotros y Paraguay, que es de la región, el país que nos antecedía, había 73 puestos de distancia, LC. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene, nos guste o no, pero es la verdad, tiene más prevención, más detección e informes, más medidas de respuesta rápida, un sistema de salud más solvente. Cumplimiento de normas, L.C., por el amor de un Dios, y además evalúan riesgos. Nada de eso está contemplado en el sistema venezolano. Cuando Venezuela estaba en este puesto 176, que era en el año 2019, Gracias. ya habíamos llegado a centenares de miles de casos de malaria, una enfermedad que estaba bajo control en este país tropical y petrolero hermoso y que de pronto se le fue de las manos y nos fuimos a 400 mil casos en un año. Es decir, este, este este desastre epidemiológico que antecede al COVID tiene que ver con que ya hace muchos años se dejó de publicar boletines epidemiológicos. Entonces, el Plan Nacional de Prevención y Control de covid 2019 en Venezuela, que es como lo llamaron textualmente, falló desde el principio al no establecer ningún tipo de garantías para el abastecimiento de pruebas diagnósticas o los equipos de protección personal para el personal médico, que son los que además se han llevado la peor cuota de todo esto. Gracias. Y además, aquí tenemos otro ejemplo Ejemplo fantástico de cómo la propia institucionalidad contradice los embustes oficiales. Ah, Nicolás dice una cosa y su gente dice otra totalmente distinta. Nicolás distinto. dijo en mayo de 2020, con Delcy Rodríguez al lado, hemos invertido 200 millones de dólares para arrancar, para arrancar la protección sobre el COVID-19. Y... La Oficina de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud tiene que reportarle a la Organización Panamericana de la Salud cuánto ha sido esa inversión. Y apenas, es poco más de 78 millones de dólares. Está así en sus informes. Los venezolanos no tenemos acceso a la información pública, pero a esta gente, a alguien le tiene que reportar algo. Y así es como el Ministerio de Salud, no al ministro, ¡Ah! El Ministerio de Salud le dice a la Organización Panamericana de Salud, bueno, mira, para esto de los insumos y tal, y el jabón y los eh, pañuelos y lo que se necesita acá, 78 millones de dólares. Es duro que los venezolanos tengan que enterarse de cuánto dinero usa su Estado para atender la pandemia viendo documentos de la OPS, como, como si no hubiese suficientes medios del Estado más de una docena en televisión Decenas en diarios En periódicos, centenares en radio Para decir a la gente cuánto dinero Se está gastando y resulta que se filtran Estos datos, que no se filtran, que son públicos Pero para afuera y la gente no se entera Nos están mintiendo Porque además en esta narrativa Todas las cosas malas se reducen, se ocultan, no existen Y las cosas buenas se multiplican sí. Entonces de pronto si hay Un desinfectante te dicen Que todos los hospitales tienen desinfectante Y así van. A ver, las sanciones han servido para justamente engrosar esta práctica que acabas de describir, L.C. Entonces, las sanciones al final son una gran justificación para la opacidad oficial. Los venezolanos, al sol de hoy, de verdad no sabemos cuál ha sido, cuáles de los envíos internacionales responden a ayudas humanitarias y cuáles responden a compras del Estado. Claro. Allá hay una dimensión que nosotros no podemos darle porque no forma parte de la información oficial. Por Llegaron eso... 40 toneladas, vainas desde China. Usted no sabe si eso es una donación del Partido Comunista Chino. Usted no sabe si Nicolás pagó por esa historia. No sabemos nada. O si pagaron con sobreprecio porque cuando dicen que van a comprar 10 millones de dosis de vacunas con 200 millones de dólares, te das cuenta que si esa cifra es así y es correcta, usando cifras oficiales, están pagando el doble de lo que cuestan las vacunas rusas, según sus propios creadores en su página web donde dicen que cada dosis cuesta 10 dólares, incluso en países lejanos. Entonces, ahí ya la cosa no cuadra y por eso se explica que en ocasiones el gobierno interino, Miguel Pizarro, quien se encarga de ayuda humanitaria, publique que llegó una ayuda para Cruz Roja o la OPS que fue pagada por ellos, de manera que no hay una suerte como de expropiación simbólica y narrativa de las cosas que van llegando a Venezuela. Lo que no hay luego es control posterior de qué se hizo con esa compra. ¿Qué pasa? Que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social totalizó más de 800 protestas en el país por el derecho a la salud solamente a lo largo del año 2020. Y esto incluye reclamos del personal de salud, pacientes y familiares. Pero según la narrativa oficial, todo está chévere, aquí la cosa fluye con una normalidad impresionante y todo está bien. Parte de la, del drama que vivimos los venezolanos es que de verdad toda la pandemia se ha manejado como una enorme agenda política, una posibilidad de hacerle propaganda a un Estado totalitario, y no importa lo que vaya ocurriendo, yo lo transformo en logros. Ah, ¿se contagiaron más personas? Atendemos más personas. No hay suficientes materiales para atenderlos. Cuando llegue la ayuda humanitaria, canto el himno nacional y me tomo fotos con la ayuda humanitaria, y dale, y dale, darle a esta historia el nivel de propaganda, le ha restado disciplina al propio ciudadano si para mí la información que ocurre no es dada ni siquiera por un médico, si ni siquiera hay un horario, pana, sí, para sí, dar no hay, los reportes. No habla un epidemiólogo, no habla el ministro de Salud, nada. En algún momento un ministro se disfrazó de médico para Gracias. dar algunos reportes cuando no era su función. Estoy. La gente menos en serio se lo va a tomar. Y no estamos hablando de la gente en el videíto de la plaza, de la playa. Es la gente en el Hotel Humboldt. Es la gente que va a los restaurantes de los enchufados. Es toda la gente, si no se toman en serio que hay que preservar medidas de seguridad, que hay que contenerse, que hay que hacer resguardo físico, distancia física, este virus va a seguir adelante con nuestra capacidad mermada de atención, que son 15 camas de terapia intensiva en uno de los principales hospitales del país. Miren, porque aquí hay un dato tan grave como este tema de, de exagerar la propaganda oficial alrededor de la pandemia. Y es que la comunicación oficial tiende a sanar a los contagiados a unas velocidades impresionantes. Sí. Con eso quiero decir, las cifras del Estado nunca son dadas solo por la cantidad de casos nuevos, sino que de una vez te dice, ah, pero de ese total han sanado tanto aquí se ha contagiado 149 mil personas estoy dando una cifra al aire y, pero tranquilo que ya 148 mil 152 ya sanaron. Y, y, tú, y los protocolos para decir que están sanados es esperar cuántos días, 15 o una semana. Es hacer una, dos PCR o ninguna. Entonces, como no hay fiabilidad sobre las cifras, claro que la gente se está tomando menos en serio las cosas graves que están ocurriendo. LC, Yo llevo las cifras casi a diario y te juro que ha habido diferencias de casos de personas recuperadas, supuestamente recuperadas en ese enorme total y puedes tener 600 personas recuperadas de un día para el otro. Sí. Con una distancia de tres días, de una semana. O es tienes, absurdo, pan. O tienes estados que están en silencio epidemiológico. De esos estados no hay cifra, no hay datos, no se sabe nada y de pronto, ¡pum!, tienen 100 casos un día para otro. Entonces, este desorden, que además tiene que ver con que no haya laboratorios por estado, aunque la OPS dio suficiente material para que, lo, para que se montaran, para que se instalaran, todo eso nos está pasando factura en un momento en el que hubo más movilidad y la respuesta fue más contagio. Además, cuando uno revisa la cantidad de Muertes diarias reconocidas por el poder son las mismas de septiembre del año pasado, así que no se puede hablar de una subida, de una alta incidencia ni nada en la calle, la comunicación que tenemos, lo que nosotros sabemos por nuestros grupos de contacto es que evidentemente hay muchos más casos cercanos de los que teníamos hace seis meses. Eso es evidente, eso es clarísimo y por eso tenemos que cuidarnos independientemente de la normalidad que quiera fingir el discurso oficial. No tenemos tampoco, Naki, datos sobre un plan de vacunación serio en Venezuela. Mira, y es una de las variables fundamentales. Yo creo que la mayoría de los de las madres, de los padres, están desesperados porque haya un sistema parcial de vuelta a clases, pero no hay incentivos para maestros ni profesores para regresar a las clases y toda la infraestructura del país opera en contra de esa posibilidad. Pero además el plan de vacunación supuestamente de maestros y profesores no lo conoce nadie. El tema no es que el poder diga esto va a ocurrir. Para que esas cosas tengan algún tipo de seriedad tienes que darme datos pana. Me llevé 15.000 dosis al Estado Sucre y vacuné en la escuela a tal a tantos maestros, a tantas maestras como corresponda. Si solo lo dejas como cifras globales y yo te tengo que creer con el marco de credibilidad que usted se gasta, señor, la verdad ya verá que no, no va a pasar. Fíjense que la, el relato del poder es tan poco consistente, que las palabras textuales fueron las siguientes se registró un ligero incremento en la meseta de los casos de COVID-19 asociados directamente a la variante brasileña. Yo no sé si este en serio sirve para dar clases de orografía, de montañismo, pero meseta es meseta. Tú no puedes hablar de un incremento en la meseta. ¿Qué, qué cosa es esta? No sé si han visto fotos de los tepuyes. ¿Qué? No tiene sentido, de verdad no tiene sentido, porque cuando revisas la data día a día en la que están reconociendo centenares de casos, pues entonces no hay ninguna miseta. Básicamente los casos ascienden y ascienden. Más lento que en Perú, más lento que en Ecuador, más lento que en Colombia. Te las compro todas porque además la propaganda sirve para todo pero los casos siguen subiendo. No hay una meseta. Entonces no puede decir que ligero incremento dentro. O sea, ¿Qué es esto? No, no, ¿Qué no. ¿Qué no, es este? no, no fue mejor que el concepto del cerco, Taima, ya va, que sí si lo notamos. Endosó a la variante brasileña, a la P1, los contagios de los carnavales. Entonces por eso es que Nicolás declaró el Cerco Sanitario de Flexibilización brasileña parcial, limitada okay. en Caracas, Miranda Vargas y Bolívar ¿Tú te imaginas un novio que te diga esta relación ahora necesita una flexibilización parcial, limitada? Eso es peor que un tenemos que hablar Eso es peor que vamos a darnos un tiempo Eso es peor que no eres tú, soy yo sí, Eso es peor estoy, que, estoy que te mereces algo mejor O sea es peor. Epa, es peor. Pero aunque mucha gente lo asuma como una cantinflada y tal, de nuevo se prueba que esta dupla de, de presidente y vicepresidente no nunca se complementan. Es decir, el rol de Delcy Rodríguez jamás ha sido ni contrariar las palabras de Nicolás ni mejorarlas. Y es una lástima porque era un buen momento para intervenir y decir, el presidente lo que quiso decir fue tal cosa y mejorar el concepto y así no lo hizo lamentablemente, pero el punto es que darle estas denominaciones flexibles parciales, uh, superlativas lo que sea lo único que hace es aumentar el nivel de discrecionalidad con la que los funcionarios del estado deciden ejecutar los cercos sanitarios que no son otras cosas que Alcabalas donde lamentablemente Lamentablemente y de forma mayoritaria, los ciudadanos somos extorsionados. A esto se suma además la agendita que hay por la reelección de los municipios de Caracas, en la que un conjunto de alcaldes ya está siguiendo agenda del gobernador de Miranda, porque la avidez por las elecciones municipales y locales es tan alta que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Siguiendo agenda, o sea, él es siempre tan... tan bonito, Diplomático. En, en el, sí señor, tan bonito en el verbo jalando mecate como unos salvajes, jalando mecate, sí señor, gobernador, lo que usted diga, señor gobernador, qué bella es su calva, señor gobernador, wow, cómo le brilla la frente, señor gobernador, pana un poquito de, por favor. Está bien, chévere, tú quieres estar alineado, tú quieres... Ahora también son chavistas de corazón, buenísimo, muy problema suyo, pero mantengan un poco de distancia, loco. Y esa distancia implica también respetar a los ciudadanos, porque los ciudadanos no dejan de reportar lo que ocurre, de documentar las cosas, de llevarlas a instancias internacionales como mostramos al principio de este en serio. Ahora, ¿qué pasa con esta pandemia en Venezuela? Que se anunció una nueva sala de terapia intensiva, una, y en realidad se pudieran hacer muchas más cosas, como por ejemplo pagar la deuda del COAX. Ahí, la deuda porque, la porque Nicolás dijo con toda claridad que él está esperando que se resuelva el tema del oro en el Banco de Inglaterra para pagar la deuda. o sea que es una manera de decir o pagan ustedes o no paga nadie, mi hermano querido, porque yo no lo voy a pagar, no me da la perra gana. Miren, es un chantaje esperar que mil millones de dólares en oro que están en el banco de Inglaterra se liquiden pagando vacunas. Primero, es maldad, primero porque LC. esos no son los únicos mil millones que tiene Venezuela, y tiene no, mucha no son más plata. Para eso, las reservas no son para eso. Las reservas eso. son para seguir endeudándose en buena lid y tener garantías de pago y tener confianza institucional. No para comprar, gastar y que mañana no tengas ni las cosas ni las reservas. Para eso son las reservas. Pero aquí pasa algo y es que esperar a que sea el gobierno interino el que pague esos 120 millones de dólares después de que dicen que ya pagaron 200 millones de dólares a los rusos por menos cantidad de vacunas cuando menos necesita que haya una contraloría cuando haya instituciones. Pero, ¿qué más se necesita en Venezuela? Aumentar la cantidad de pruebas. Sin duda. Aumentar la cantidad de laboratorios. Hacer el seguimiento de los casos. Y lo sensato, lo normal y lo recomendable que hacen que todos los expertos que no están negando la realidad le dicen al gobierno que es... Tomarse esto realmente en serio. Esto fue en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto en su semana aniversario, su semana cumpleaños. Y usted puede suscribirse a todos nuestros contenidos en youtube.com/slash Naki Luis Carlos Todo Pegado. Y en patreon.com/slash Naki Luis Carlos Todo Pegado. Muchas gracias. <risa> Chao.